sé fuerte porque las cosas van a mejorar tal vez hay tormenta ahora pero la lluvia no dura para siempre a veces de tanto luchar y luchar nos agotamos y aunque los resultados en ocasiones terminan siendo justo lo que esperábamos suelen generarse otros que Incluso nos hacen dudar de nuestra fortaleza. Por eso hoy, amigo, amiga, quiero dedicarte unas palabras de aliento. Y no les voy a mentir, esas también serán un poco para mí. Yo también me identifico con lo que hago, no lo crean. Darnos un tiempo para apreciar quiénes somos hoy puede ayudarnos a caminar bajo la lluvia, bajo un sol arrasador y a nadar contra la corriente. Dedícale estas palabras a tu yo interior. Hola, bienvenidos a BeLifers. Les saluda Ricardo Niño y me complace que esté nuevamente por acá. Me hace bastante feliz. hey llevamos mucho tiempo luchando mucho tiempo esforzándonos y no digo que esté mal solo que a veces siento que te esfuerzas demasiado o que yo te exijo demasiado pero lo hago porque sé que puedes hacerlo mírate hoy te has convertido en una persona increíble vaya que esos golpes de la vida nos han ayudado ¿eh? Quiero decirte que te amo. Te amo con todas mis fuerzas. Eres justo lo que siempre quise ser. Y sé que podemos seguir. Podemos quitar esos obstáculos absurdos del camino. Las cosas no van muy bien en estos momentos, pero no te preocupes. Ya pasará. Nada dura para siempre solo piensa que esta es obra del destino que es obra de dios haciéndonos entender que podemos seguir que esos obstáculos no son más que pequeñas piedras que en realidad somos unos guerreros más fuertes hemos pasado por momentos hermosos momentos que nos llenan de dicha y otros que nos quitan gran parte de nuestra energía pero Aquí estoy yo, diciéndote lo fuerte que eres, y lo fuerte que seguirás siendo, porque así eres tú, tu fortaleza y perseverancia, es lo que nos ha traído hasta aquí, eres lo mejor de este mundo, gracias, no te imaginas lo orgulloso que estoy de ti, te he visto caer, te he visto sonreír, con un nudo en la garganta, te he visto quedarte dormido llorando y aún así has decidido continuar. Wow. que los malos momentos no te hagan dudar de lo fuerte que eres aquí entrenos. eres la persona más fuerte que he conocido hay tormentas están muy fuertes no ves ni una mínima señal de que se detengan no te preocupes ya pasará y no veas esto como una mala experiencia no nada de eso míralo como una oportunidad una que te ayudará a pensar mejor las cosas a estar en orden una que estoy seguro te ayudará mucho más adelante y es que en realidad esta puede ser ese tipo de piedrita que tomas para usarla como escudo durante el camino entiende algo eres un ser humano nos equivocamos ninguno de nosotros es perfecto te puedes caer ¿Por qué no? Puedes llorar. ¿Por qué no? Puedes incluso deprimirte un poco. ¿Por qué no? A veces necesitamos caer para levantarnos con más fuerzas. Y aunque no debería darte esta opción, lo hago porque sé que la usarás a tu beneficio. Sé que a veces necesitamos un respiro y dejar que las lágrimas salgan para poder continuar. Atrévete a confiar. Atrévete, arriesgate, recuerda que de los errores se aprende, de vez en cuando escucha a tu intuición, comprende que así como tienes errores, los demás también los tienen, así como puedes fallarle a alguien, otra persona también puede fallarte, ante esto te digo perdona, pero hazlo, solo si notas que la otra persona de verdad se siente arrepentida de lo que ha hecho, si no es así, tranquilo tranquila solo déjalo ir ya llegará alguien mejor aprende a soltar aprende a ver adelante ya es hora aprende a soltar todo aquello que nos hace mal aprendamos a abrirles nuestras manos a esas personas que quieren estar en nuestra vida sé que hemos sufrido por amor pero vamos yo también quiero volver a querer y ok, tal vez esa persona aún no llegue, pero al menos dediquémonos un tiempo para nosotros. ¿Te parece? Me encanta ver cuando te arreglas para salir, me encanta que uses tu camisa favorita, me encanta que te sientas cómodo, que te sientas feliz, me encanta que seas tú. Quiérete, quiérete mucho, hazlo y nunca te canses de ello. Quiérete para que conozcas lo que de verdad mereces vamos a cambiar de ambiente ¿Qué te parece vamos a rodearnos de personas nuevas de personas que tengan los mismos ideales que nosotros o bueno de aquellas que tengan las mismas ganas de seguir y surgir que tú que yo vamos por ellas pero nunca olvidemos lo que dejamos atrás nunca olvides de dónde vienes ni mucho menos hacia dónde vas eso nos define como personas no intentemos ser alguien que no somos no intentemos encajar ya no, ya no más. Vamos a sacar de nuestra mente esos pensamientos negativos y desayunemos, almorcemos y cenemos platos cargados de yo puedo, yo quiero. Sí, yo me arriesgo. No voy a negar que me encanta verte sonreír. Me encanta ver la hermosa persona en que te has convertido. Vamos a llenar de nuestra vida... de amor. ¿Cómo que no se puede? Claro que sí solo tenemos que querer vamos hagamos esto juntos no puedo seguir si no me acompañas no puedo seguir si tú no quieres no soy nada sin ti eres mi motor yo por ti por verte feliz soy capaz de enfrentarme a todo y a todos si necesitabas escucharlo, te amo, con todo el corazón, te amo infinitamente, te amo con cada parte de mi ser, no estás solo, yo estoy aquí y seguiré aquí apoyándote porque quiero verte crecer y te doy una y otra vez, estoy orgulloso de ti, no permitamos que este mal momento nos haga retroceder, mira todo como has avanzado, de verdad, un mal rato te hará desistir de tu idea de triunfar no continuemos hagámoslo juntos la vida es una aventura y quiero compartir este maravilloso viaje contigo hagamos que cada uno de nuestros esfuerzos valga la pena aprovecha cada día todos los días tienes la oportunidad de ser el hombre más feliz de tu vida todos los días tienes la oportunidad de ser la mujer más feliz de tu vida. Para ti y para mí. Hice esto pensando en ti. En ti que sientes que ya no tienes ganas de seguir. No es el momento para caer. Es momento de levantarse y continuar. Vamos. Un mundo maravilloso te espera. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. De verdad, muy agradecido. Soy Ricardo Niño, y yo me despido. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.